El tema de la charla es sobre situaciones que se vienen de repente. Y estas situaciones a veces nos traen como una sensación de tristeza, de preocupación, de incomodidad. Y, y entonces después, ¿cómo volver a ese espacio de de poder reconfortar ese corazón que está preocupado que está estresado herido y que tras de eso tras de eso se acumulan aún más cosas ¿verdad? entonces la charla del día de hoy es recomportar el corazón en silencio y vamos a hacer un minutito de silencio si me ayuda y pensemos en en lo que soy en la luz que soy Y abrimos este espacio del corazón para poder tener la apertura a profundizar en mi propio silencio. Yo soy paz. Y sentimos esa paz en el corazón. ¿Qué sienten cuando dicen un Shandori? ¿Alegría? ¿Alegría? Sí, es que siento que, que el Om Shanti tiene un poder en, en solo las vibraciones. No es repetirlo por repetirlo. Es, es como podemos escucharlo en YouTube, en canciones y, en, y también en personas que lo dicen. Nosotros podemos decirlo, pero una cosa es... Y vamos a manejar este tema. Una cosa es saber qué es un Shanti. Yo creo que sabemos qué es un Shanti. Soy paz. Pero otra cosa es reconocerlo en mí. Yo puedo saber, pero cuántas cosas reconozco en mí. Y esa es la primera parte para poder reconfortar ese corazón. Y no es el corazón eh, que está constantemente eh, generando palpitaciones, no. Es el corazón del alma. Entonces, el Om Shanti, cuando lo sentimos, tenemos que reconocer eso que hay en mí. Eso que yo soy. Soy paz. No hay otra cosa. Soy paz. Om, soy el alma. Yo soy el alma y tengo este cuerpo. Om. Y es muy profundo cuando vayamos a analizarlo ahora en introspección, ¿qué significa ese om? Soy el alma y tengo este cuerpo. Pero también soy paz, santo. Uh -huh. Y es una energía que se transmite desde el alma, que se refleja en las acciones y en las expresiones que tenemos. Uh -huh. Y de hecho en los pensamientos, porque con solo un pensamiento ya de fijo, sí. si yo entro acá y estoy tal vez estresada, preocupada con pensamientos ahí medios extraños, de viaje ustedes van a sentir, si yo me siento aquí al frente y empiezo a hablarles, van a sentir esa vibración que no está bien, algo pasa, ¿sí? Porque ese, esa vibración se transmite, por lo contrario, si yo estoy en paz, si yo estoy tranquila, podría estar nerviosa, posiblemente podría estar Así como, uy, estoy al frente de un grupo de personas y voy a dar la charla, pero, pero se transmite esa paz. Entonces, ese nerviosismo pasa a ser secundario y lo que ustedes van a sentir es esa paz que hay en mí. Igual pasa con ustedes, con cada uno de nosotros, porque todos somos almas de paz. Y el día de hoy entonces vamos a hablar sobre el tema de la introspección para poder entrar a ese silencio y reconfortar el corazón. La introspección es poner una distancia a una situación que se viene o que está, o que pasó, pero que está ahí guardada en mí. Y si, sobre todo si está ahí presente en este momento. Entonces, con mucha más razón va a estar ahí, ¿no? Presente. Cualquier situación puede ser, algunas situaciones pueden ser o convertirse en un problema grave o puede ser una situación sencilla, pero que me molesta, de alguna manera me preocupa. ¿A quién? ¿A quién no le llegan esas situaciones? A todos, ¿no? Todos tenemos esas pequeñas o grandes situaciones con personas, con enfermedades, en el trabajo, en la casa, o con uno mismo, etcétera. Y pueden ser tan grandes, tan grandes, que nos lleve a la enfermedad, que nos lleve a la tensión y al estrés, o tan pequeñas que igualmente también van ahí generando como el efecto de la bola de nieve, ¿no? Empiezan pequeñitas y después se terminan algo grande. Y eso hay que entenderlo y visualizarlo. Y la introspección ayuda a poner distancia entre el estrés, las exigencias, las presiones, las preocupaciones, todo lo que sentimos diario. La introspección es un poder. Que nos permite ir hacia adentro. Entonces nos lleva hacia ese ser que soy interno, hacia esa esencia. Y esa esencia precisamente es silencio. Y la paz es silencio. Entonces, pues, es importante que por... Varios momentos en el día podamos sentir esa calma interior. Esa es la primera parte que nosotros tenemos que tener en el día. Estar en calma. Por ratitos. Un minutito. De todo el trabajo que tenemos, de todo lo que hacemos es regalarnos un minuto al día. O dos minutos. Que sé yo, en la mañana. Por la tarde por la noche regalarnos un poquito más de tiempo, pero darnos ese espacio para estar con nosotros mismos, porque eso hace el silencio. Es un arte entrar en silencio. Y cuando logramos entrar en ese silencio, aunque sea un momentito, unos minutos, podemos sentir esa calma. Por supuesto que hay que dirigir esa calma, hay que dirigir el silencio. Entonces, en ese silencio tenemos que aprovechar, aunque sea ese minuto, eh, durante la mañana, durante la tarde o la noche, aprovechar y fortalecer nuestra energía. Porque somos energía y el alma necesita recargarse. A poco en la noche, ya cuando llegamos a la casa, estamos muy cansados, ¿no? Es porque perdemos energía de estar constantemente relacionándonos. Entonces, eso hace que el alma se canse y que se refleje en el cuerpo. Y al tener este encuentro con uno mismo, con una misma, esto genera un espacio de confianza y de seguridad en mí. Y esto es muy importante, porque las situaciones vienen de repente. Y cuando practicamos y practicamos estos espacios, aunque sean cortitos, Van a ver que cuando vienen las situaciones, lo vamos a poder abordar mejor. Quizás en el momento nos agarren de sorpresa y uno queda así como, Ay, ¿qué pasó aquí? Pero de repente ya empezamos a volver a esa introspección, a esa, a esa práctica que hacemos y vamos a comprender aún mejor esa situación. No es casual que venga, que venga a mí. De hecho, el drama no le pone a uno algo que uno no pueda resolver. Hemos pasado todas situaciones difíciles. Y esa que viene ahora, esa que está ahí, no es la primera. ¿Verdad? Entonces, en el silencio se recarga y se puede actuar de una manera diferente. Viéndola desde otra perspectiva. Y con esto, entonces... Entender, y es algo muy importante que aquí en Brahma Kumari siempre hablamos, ¿quién soy yo? Ya hablé un poquito al principio, ¿no? Soy Om Shanti. ¿Soy qué? Soy... Mm, soy paz, pero ¿significa... el om ¿Qué significa lo? Soy un alma ahí. Soy un alma y tengo un cuerpo vivo en el cuerpo soy un alma y tengo un cuerpo y Shanti paz cuando lo digamos sintámoslo así sintamos al alma en el cuerpo y sintamos la paz y en esos espacios cortitos lo vamos a lograr pero no es repetir por repetir el un Shanti la paz nos lleva al amor el amor verdadero y la paz nos lleva también a la felicidad y a la pureza del alma. ¿Sí? Y también nos lleva a la sabiduría que tenemos todos dentro. Ese conocimiento que por algo están acá el día de hoy y siempre que vienen, es para encontrarse a sí mismos en ese conocimiento que todos tenemos. No es casual que esté aquí el alma. ¿Sí? porque el alma busca esa paz, ese amor, esa pureza. Y el alma tiene dos componentes, tres componentes importantes, tres órganos importantes que, que son clave para reconocerse como Om Shanti. Y es la mente que constantemente está pensando, está eh, teniendo ideas, Constantemente es una fábrica de sentimientos y pensamientos. Y tenemos al intelecto que está dormido, algunos un poco más despiertos y otros bien dormidos. El intelecto es el que ayuda a discernir, el que ayuda a decidir. Ante una situación difícil, una situación que se presenta como todos los días, el intelecto es el que debe estar activo y redirigir a la mente hacia pensamientos que no nos lleven a ser negativos, que no nos lleven a enfermarnos, a pensar cosas de desperdicio. Y el, inte el, el intelecto es el que nos ayuda a redirigir y a tomar la mejor decisión. Y por otro lado... Tenemos otro órgano importante que son los hábitos y las memorias que tenemos muy dentro, en el subconsciente de hecho, de un pasado. Que aprendimos a tener hábitos que quizás no nos van a hacer bien en algún momento. O que quizás están dormidos hábitos de ira o de lujuria, o de... Eh, deseos de avaricia son hábitos dormidos quizás aprendimos, son aprendidos pero esa no es la realidad del alma la realidad del alma es que es paz, pureza, amor, conocimiento, felicidad que son cualidades que tiene el Padre Supremo el alma suprema y que como Padre nos da ese ADN, imagen y semejanza de Él, esa genética que Él tiene es nuestra, también. Y es lo que somos verdaderamente. Y tenemos el poder para cambiar eso que aprendimos que no nos hace bien, cambiarlo. Cambiarlo a algo más positivo, al bienestar para mí, a estar bien. Este es el momento de estar bien. Pero ese momento no lo damos nosotros, nadie nos lo va a dar, nadie. Somos nosotros los que tenemos que permitirnos dárnoslo. Y están esos pequeños espacios que diariamente podemos hacer. Entonces, reconociendo que tenemos memorias, hábitos, pero también el intelecto y la mente, y que los tres están un poquillo ahí medio atrofiados, tenemos que irnos recuperando. Es nuestra responsabilidad para poder estar bien, para que el cuerpo esté bien, para que las expresiones del cuerpo vibren paz, vibren amor verdadero y que también las acciones sean amorosas y sean verdaderas. ¿Sí? Entonces, ahí empezamos a reconfortar el corazón. Entonces vamos a tener un ejercicio de introspección. Primero, practicar la concentración porque es muy importante. ¿Cómo, cómo practicar esa concentración cuando queremos entrar a ese silencio? Y algo tan sencillo, Milita, si quieres, sin música y así, está bien. No, no es necesario. Ese es el reto. Porque resulta que las, las, eh, las situaciones... Se vienen de repente, con luz o sin luz, con música o sin música, se vienen. <ríe> y tenemos que estar listos y listas. Y ese es el despertar de la conciencia. ¿Sí? Entonces vamos a poner el reto de enfocarnos. Yo les traía un punto de luz, pero tenemos aquí un superpunto de luz. Nos podemos enfocar en él. O en cualquier otra cosa que ustedes quieran. Y recuerden que el punto de luz lo que nos recuerda es que nosotros, el alma, está concentrada, vive acá entre el entrecejo. Entonces esto nos ayuda a imaginarnos que aquí estamos entre el entrecejo. ¿Sí? Hacemos un ejercicio entonces, nos acomodamos bien, nos sentimos cómodos y cómodas, nos relajamos. Antes de empezar, pues yo creo que tenemos que movernos un poquito, ¿verdad? Porque imagínense, ante una situación, pues uno está así, ¿no? Se viene una situación y, y se los digo por experiencia. Y yo creo que todos la hemos tenido. Se viene la, la situación y uno se queda así como rígido, ¿verdad? Y frío. Entonces, pues hay que calentar un poquito. Moverse, sonreír muy importante sonreír porque ya la mente le está diciendo al cerebro todo está bien. Ajá. Entonces se sonríe y podemos, para poder concentrarnos, podemos cerrar los ojos. Les doy permiso de cerrar los ojos, pero ahorita les digo que los abran. Entonces podemos cerrar los ojitos. Y vamos a visualizar algo sencillo, a concentrarnos en algo sencillo. Y es una visualización. Traemos una fruta. La fruta que más nos gusta. Y esa fruta tenemos que lavarla. Y visualizamos que la estamos lavando. Quizás nos guste con cáscara, quizás no. Entonces decidimos cortarla y nos la comemos. Sentimos su fragancia. El gusto siente el sabor. Y nos vamos concentrando cada vez más. Ahora vamos a dejar esa visualización de la fruta y vamos a tener otra visualización. Nuestra casa. Visualizamos la sala. Vemos cada mueble. Cada espacio de la sala lo observamos detalladamente. Sabemos dónde está cada cosa. Quizá nos recordemos que haya algún desorden por ahí. Y cuando llegamos a la casa lo ordenamos. Demosle luz a la sala. Luz de paz. Orado. Nos retiramos de la sala. Inmediatamente enfocamos la mente en la cocina. Y agradecemos estar ahí, en el espacio, en el lugar donde se cocina con amor y donde está la familia reunida. Un lugar especial, cada cosa en su lugar. Sabemos dónde está. Quizás se vienen algunos pensamientos de mañana o de la preocupación, alguna situación, pero en este momento. Muy amablemente le pido a la mente que vuelva a enfocar mi hogar. Nos vamos al cuarto, donde descansamos, visualizamos cada detalle del cuarto. Y le damos la luz del amor. En cada parte. Abrimos los ojos. Lograron concentrarse. Sí. Visualizaron todo. Eso es muy importante, hacer ese ejercicio para poder enfocarse. Porque si no de repente vienen pensamientos, situaciones, personas, porque la mente es lo que hace, es su, es su función. Pero cuando decidimos, el intelecto decide dónde enfocarse, ayuda bastante. Aunque sean visualizaciones así de sencillas. Pero así empezamos, ¿no? De lo sencillo a lo complejo. Porque el silencio, entrar al silencio es complejo. Entonces, vamos a continuar en este estado. Con los ojitos abiertos, ahora sí. Y en concentrémonos, enfoquémonos. En el alma. Soy el alma. Y me doy este espacio interno de calma. En este espacio seguro no hay exigencias, no hay palabras ofensivas. No hay estrés, nada de eso, solo yo el alma. Y puedo visualizar un espacio, un espacio tranquilo, un lago, un bosque donde yo el alma puedo estar tranquila. Ahora traigo una situación al frente. O una persona. O mi propio yo. Le pongo una distancia para que no me afecte. Para que solo sea una imagen frente a mí. Y le doy una mirada de amor. Puedo decirle con amor lo que yo quiera lo que yo desee un sentimiento bueno un pensamiento bondadoso puedo pedir perdón porque estoy en mi espacio seguro Me siento confiada, confiado. No hay maltrato. Nada pasa. Solo silencio. Y en este silencio puede que en algún momento llegue alguna respuesta o simple y sencillamente la calma que necesito y en este estado vamos a continuar en introspección y siento como las preocupaciones, los plazos, los temores se alejan de mí. Vamos con nuestra mente a jugar un rato, porque la meditación no es pasiva. Si estamos inquietos, si en ese momento no podemos concentrarnos por alguna razón, se nos vienen ideas y pensamientos, también podemos hacer una meditación introspectiva escribiendo. Pero como no tenemos en este momento cómo escribir, Vamos a utilizar la mente. Imaginemos que estamos escribiendo. Y ante esa situación que trajimos al frente, pongámosle una meta. Recibamos esa experiencia, esa situación que viene, poniéndole un nombre. ¿Qué quiero aprender? Con esa situación. ¿Cuál es ese aprendizaje? Que me está retando. A poder lograrlo. Lo único es que no puedo. Escoger 10 situaciones. Bueno, tengo que escoger una de ellas. Priorizar una. Y enfocarla. Entonces, ¿ya le pusieron el nombre? Yo la estoy haciendo con ustedes. La mía es desapego y amor. Son retos ante las situaciones. Y entonces... Teniendo ya claro nuestra meta, nuestro objetivo. Y este ejercicio lo podemos hacer ya cuando estamos tranquilos, en la casa, escribiendo. Es muy bueno escribirlo. Porque a la mente al rato se le puede olvidar. Pero cuando uno escribe, pues ahí está la prueba, ¿no? Vamos a imaginarnos ahora. La mente... Como una carretera recta, derecha. si ¿Sí la tiene? ¿En la mente? <risa> estamos jugando, pero también estamos orientándonos hacia el silencio. Silencio no quiere decir la mente en blanco. Silencio quiere decir la mente enfocada en algo bueno para mí. ¿Y por qué primero para mí? Porque si yo estoy bien, esa situación y esa persona o cualquier cosa que sea, tal vez no se va a calmar, ahí sigue, pero yo sí. Y eso va a llegarle la vibración a esa persona o a esa situación y yo voy a tener una perspectiva diferente de lo que estoy viviendo. ¿Sí? Entonces, esa mente que es como una carretera planita, bien planita, sin huecos. Imagínense, <ríe> recta. Y muy fácil, ¿no? Manejar en ella o caminar. Se va con más tranquilidad. Más rápido se llega quizás. Sí, ¿verdad? No hay obstáculos. Pero conforme pasa el tiempo, esa carretera se va dañando y va generando huecos. ¿Y por qué se hacen los huecos en la carretera? Porque hay vacíos. ¿Verdad? Y donde hay vacío, ¡pum! se hunde. Entonces, esos huecos estamos siendo contratados para rellenarlos. Hay que llenar esos huecos, esos huecos vacíos. Algunos pequeños están empezando, pero muy profundos. Otros muy grandes, pero menos profundos. Y otros bien grandotes y bien profundos. Y todo eso hay que ir llenando. Entonces, ante esa situación que escogimos desde el inicio, en introspección. ¿Sí la recuerdo? Sí. Van a llenar esos vacíos, esos huecos, esos hoyos. ¿Sí? Llenémoslo. Pero no solamente diciendo amor o paz, porque en realidad eso es como decirlo, pero sentirlo, reconocerlo que está en mí. ¿Recuerdan? Hay una frase que yo les dije, puedo saber pero el problema es que no reconozco y cuando no reconozco es cuando no logro llenar esos vacíos y se generan más conflictos y se genera también que puede que me pase hasta que me quiebre la pierna por querer brincarme un hueco o que dure más por tanto obstáculo, dure más en resolver una situación porque tengo que esquivar los huecos. ¿Sí me entienden? Este ejercicio es muy bonito porque lo que nos hace es reconocernos nuestros talentos, nuestras especialidades. Entonces pensemos Así en silencio. ¿Cómo quiero rellenar esos vacíos en los huecos de mi mente? Pongamos dos, dos cualidades, pero que sintamos que realmente somos eso. Es sentir, es reconocer. Ahora quiero que cierren los ojitos, pero no se duerman. Voy a leerles una carta. Es una carta, y quiero que sientan que es una carta del alma suprema para ustedes. ¿Sí? Porque a él también le gusta jugar, o a ella, como queramos, no tiene género. Pero le gusta jugar con nosotros, jugar bien, entretenernos cuando estamos en situaciones difíciles y volver a esa estabilidad que necesitamos. Entonces pueden sentir que la meditación no es pasiva. Pueden sentir que la meditación no puede crear entretenimiento para poder llegar al fondo y a ese silencio. Que tampoco el silencio es dejar todo en blanco. Es más bien pintar en eso blanco cosas mejores para uno, entretenidos. Uh -huh. Y hasta sentimos que nos hace una sonrisa de la adversidad, ¿no? Jugar un rato. Bueno, entonces dice, tiran los ojitos y dice, con el poder espiritual hacen derecho un camino, un camino torcido, experimentando estar lleno. Permanezcan constantemente llenos de los tesoros, de los poderes, virtudes, conocimiento y felicidad. Entonces, con su plenitud, Incluso un camino torcido se pondrá derecho. Si están vacíos, se convertirá en un hoyo. Y al caer en el hoyo, podrían hacerse un esguince. Los que están débiles y vacíos hacen que se tuerzan sus pensamientos. El poder significa alguien que toma un contrato para hacer recto un camino torcido. Si alguien cae, es debido a la falta de atención o porque el intelecto no está lleno. Om entonces, poner atención y llenar ese intelecto de cosas positivas. Y así vamos a permanecer en un estado introspectivo, entreteniendo a la mente con cosas buenas para nosotros. Y ante una situación, pues por supuesto vamos a lograr encontrar la respuesta. Y es una respuesta, y se los digo por experiencia, es una respuesta que va hacia adentro, pero para actuar hacia afuera. No es pasiva, no. Porque yo con este ejercicio, tal vez no al pie de la letra, pero sí en algunas cosas llevándolo a cabo, logré que primero ante la situación que estaba viviendo o que estoy viviendo todavía, tengo que buscar primero quién soy yo, y fortalecerme yo primero, para poder entender la situación hacia afuera. Porque de lo contrario iba a ponerme de víctima, iba a ponerme triste, iba a enfermarme, aunque ya estaba un poco enferma, ya estaba un poquito ahí media cansada, sí. Pero tenía que volver a eh, energizarme. Es como poner la, el alma, en, enchufar, enchufarla al alma suprema y sentir esa corriente para que yo pudiera tener esa claridad. Y como no podía entrar en el silencio, así que en quietud, tenía que hacer algo, tenía que responderme preguntas, tenía que visualizarme de otra forma. Porque si no, no iba a poder concentrarme. Bueno, entonces, seguimos. ¿tienen alguna pregunta acá? ¿Alguna consulta? Seguimos avanzando. Entonces, existen tres preguntas. Que ojalá las puedan retener. Son fáciles. dice la primera es reconocer que quizás hay hábitos en mí, o oh, memorias, hábitos, eh, cosas que aprendí que yo no me daba cuenta que tenía. Uh -huh. Entonces es reconocer, ojo, rec yo sé. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, no, yo sé que yo soy así, sí, claro, pero es que no puedo cambiar. No, yo sé, claro, yo sé, yo sé. Sí, sí, claro que sí sabemos todos y todas que así somos a veces, pero reconocerlo ayuda a cambiarlo. Ven la profundidad y la diferencia entre saber y reconocer, ¿sí? Y en este sentido, esta pregunta, pues tenemos que tener mucha... Fuerza, mucha determinación, mucho coraje para reconocer en nosotros esos hábitos que generan un impacto negativo en los demás. Porque la que me juzgo soy yo, pero me juzgo bonito, tranquila, ¿verdad? No como las leyes de ahora que están en contra de todo. Entonces uno se siente como, ¿qué hago ahora, no? Pero cuando uno se juzga es diferente. Entonces es muy importante eh, preguntarse y, y responderse esta pregunta, ¿qué hábitos hay en mí que hacen que impacte a las otras personas en mis relaciones o en las situaciones para que se enojen, para que se molesten, para que pase algo una situación? No me estoy culpando, estoy respondiéndome, reconociendo esos hábitos para mejorarlos, ¿verdad? Ojo, pero no me estoy culpando. No. Y la otra pregunta, entonces, que tal vez puede ir redirigirnos: ¿por qué esos hábitos están ahí? ¿Por qué son parte de mi personalidad? ¿Qué será lo que viví? Ven la profundidad. Y solo cada uno de ustedes, cada una de ustedes va a poder responder eso. Yo no puedo responder por ustedes. Eso es introspección y eso es silencio. Claro que durante todo este mes vamos a ver también otras maneras de trabajar el silencio. Pero yo, esta es una experiencia que yo tengo hace poco y que he tenido que trabajar de esta manera para poder reconfortar el corazón de mí estaba chalene sí esto me ha ido levantando poco a poco entonces la tercera pregunta pues es más bonita después de responderme y quizás hasta enojarme y y llorar y toda la cosa, eh, eso es sanar también, porque es sacar todo ese vacío que hay en mí y llenar de nuevo con cosas innovadoras, con cosas más positivas. ¿Cómo puedo empezar a cambiar o a eliminar estos malos hábitos? Es una introspección de yo con yo. ¿Cómo yo puedo cambiar? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Pero no para mejorar, para complacer a la otra persona o la situación que está pasando. Yo no me concentro en eso. ¿Sí? Me concentro en mis hábitos y cómo los puedo mejorar, cómo los puedo cambiar. Y eso me va confortando el corazón poco a poco. Yo les, les motivo a que lo practiquen, a que lo hagan frente a una situación. Y verán que sí ayuda, sí de conforto. Porque no están solos, no están solas. Tienen al alma suprema con ustedes. A como quieran creerle, al alma suprema, a la energía, a la fuerza, algo superior. Pero lo tienen ahí. Es el único. Es el único. Nadie más puede sacarnos de, de esa situación, de ese hoyo profundo en el que caímos. Quizás. Nadie más. Eh, y algo importante es que tenemos que hacer un plan. Un plan, prepararnos y ese plan, vamos a ver, cuando, a ver, cuando ahora estamos en qué en época del clima. La época seca, la época de verano, como decimos, ¿no? Entonces, ¿qué atención ponemos más en esa época? ¿Qué atención ponemos? El calor. El calor, entonces, ¿cómo nos vestimos? Así. De verano. De verano. Claro, y ropa clara, y, y quizás en la noche hace frío, pues hay que prevenir que la noche haga frío, ¿no? Entonces... Ponemos atención a eso, ¿no? Y cuando, y cuando, antes de que entre la lluvia, por ejemplo, en nuestra casa, ¿a qué atención le ponemos? Sí. A las goteras, arreglarlas, ¿a qué más? Sí. Al, frío. Al frío. bueno, hay que prepararnos para el frío, sí. para, ya va a llover, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos para la lluvia? Para aguas botas todas las cosas para evitar las lluvias porque nos podemos enfermar, ¿no? Y así cuando estamos si sabemos que nos podemos enfermar podemos prevenir la enfermedad con qué? La la enfermedad del cuerpo. Bueno, nos alimentamos bien. Ponemos atención a ciertas cosas, ¿no? Que pasan en la vida. Pues también tenemos que poner atención a lo que puede venir de repente. Atención. No tensión. Atención. El problema está en que si yo acumulo tensión, no voy a poder dar solución. Y suena. Es un juego de palabras, ¿no? Entonces mejor pongo Atención, ¿está bien? Y eso es prevenir ante una adversidad. Porque, casi no veo aquí, un medio de seguridad por adelantado para la mente y el intelecto permite que estos no se influyan ante las situaciones que vengan. Y eso pasa también con el clima, está cambiando, nos puede de repente la naturaleza... También dar una sorpresa y hay que estar listos, preparados. ¿eh? No esperar a que llegue porque si no, no vamos a poder atender la situación. Igual ante, una, ante un conflicto, un problema. Eso fue la enseñanza que me dejó mi situación personal. Mejor acumular, mejor llenar esos huequitos. Estar bien llenitos, bien parejitas esa carretera para que todo fluya más fácil cuando venga la situación difícil. Sí. No nos enseñaron a prevenir. No nos enseñaron nunca a visualizar que todo podía pasar. Cualquier cosa puede pasar. Y menos nos dijeron cómo estar listos, preparados. Y tampoco, si lo sabíamos, no lo hicimos tampoco. Entonces, es muy importante. Vamos a ver si lo logro ver. No, no se va a ver. Bueno, mantener el intelecto lleno, como ya lo vimos bien, llenito de cosas positivas. Permanecer cuidadosos y a salvo, ¿verdad? Como, como protegidos siempre, desde la mañana hasta la noche. ¿Con qué? ¿Cómo podemos cuidarnos y estar a salvo? Las situaciones siempre van a venir de sorpresa, con meditación, con la práctica de introspección. Un ratito, un minuto, dos minutos. Así vamos a entrenar la mente. Y ya para ir cerrando. Poner ante una situación... Es muy importante poner un punto final. No una exclamación, ¿cómo a mí me pasó? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, ¿verdad? Nos desgastamos a veces pensando, pero, pero ¿cómo a mí me va a pasar esto? ¿Por qué? Y entonces seguimos poniendo puntos suspensivos, seguimos poniendo interrogaciones. Seguimos poniendo exclamaciones, pero no terminamos el problema. La situación dentro de mí. La situación sigue. Sí, ahí va a estar. Pero yo tengo otra perspectiva poniendo un punto final. Y eso también me ayuda que a través del silencio yo pueda recuperarme y salir avante. Uh -huh punto final, eso implica un párrafo nuevo, un punto de vista diferente, una perspectiva diferente de esa situación. Y lo otro es pasar la página también, totalmente en blanco y ponerle, escribirle otra perspectiva totalmente, un párrafo diferente a la vida. Uh -huh.